¡Qué asusta, señor! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Queridos hermanos, en la alegría de celebrar este domingo, día 11, que también dedicamos a la Virgen de Lourdes, pidamos en esta Eucaristía por todos nuestros hermanos enfermos y por aquellos más necesitados. Inclinemos ante Dios Todopoderoso,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 Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa a los que Señor.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 El Señor dijo a Moisés, baja enseguida porque tu pueblo, ese que saliste de, hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él le ofrecieron sacrificios y exclamaron, «Este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto». Luego le siguió diciendo, «Ya veo que este es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar, mi ira arderá contra ellos y los exterminaré». De allí, acuérdate en todo momento de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, a quienes juraste por ti mismo diciendo, Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra de la que hablé, para que la tengan siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió del mal, con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Iré a la casa del Señor. Iré a la casa del Señor. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Iré, Iré a, a la casa, casa de del mi... Señor. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí tu santo espíritu. Iré a la casa del Señor. Abre mis ojos, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Mi sacrificio es un espíritu contrito, tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Iré a la casa del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Pero fui tratado con misericordia, porque cuando no tenía fe, actuaba así por ignorancia. Y sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor junto con la fe y el amor de Cristo Jesús. Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia, fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en él para alcanzar la vida eterna al Rey eterno y universal, al Dios incorruptible, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, a ti Señor. Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, Si alguien tiene cien ovejas y pierde una, no deja acaso a las 99 en el campo y va a buscar a la que se hacía, que se había perdido hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice: "Alégrese conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido." Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también, si una mujer tiene diez dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice, alégrese conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegran a los ángeles de Dios por un solo peca pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria de a ti, ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos que nos acompañan desde sus casas, el Señor nos invita a seguir caminando cada domingo con una enseñanza que toca el más profundo de nuestro corazón. Y hoy, y hoy, el Evangelio nos invita a vivir dos, dos experiencias. Una de sentir la misericordia de Dios y otra de proclamar la misericordia de Dios. Y bueno, son cosas casi sinónimas pero distintas. Sentir la misericordia de Dios Lo hemos visto cuando hemos escuchado la, la segunda lectura. El apóstol, cuando escribe a Timoteo, con mucha alegría y con esta experiencia de sentir la misericordia de Dios, dice: Doy gracias a Dios porque me ha redimido, porque me ha salvado por su infinita misericordia. Y doy gracias porque la provocamos. Es decir, viví la misericordia. Es sentirse como siempre eh, siendo esta oveja que, es que se ha perdido. Y sentirse como esa oveja que se ha perdido es como volver o sentir la alegría de ser encontrada por el pastor que es Jesús. Nunca nos olvidemos de esto. Vivir la misericordia es sentirse esta oveja que se ha perdido pero más de que la tristeza más de que cualquier otro, otro sentimiento de, de estar distante, lejos de, del rebaño es la alegría de, de ser encontrado o encontrada entonces vivir la misericordia es como que decir Señor Tú me redimes, Tú me amas, Tú me perdonas entonces luego es vivir esta misericordia y no recordar y tampoco dudar de, la, de nuestro arrepentimiento y de la misericordia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Vivir la misericordia es, puede decir, convertirse, se arrepentir y no estar recordando un pecado cargando un pecado ya que no es nuestro. Esto es vivir la misericordia. Cuando yo vivo la misericordia, misericordia yo la proclamo. ¿Y cómo la proclamo? ...podemos tomar el ejemplo de los santos... ...pero vamos a tomar hoy María... ...María ha proclamado en toda su vida la misericordia del Padre... ...cuando está con su prima Isabel... ...en ese hermoso cántico que dice... ...justamente exalta la misericordia del Padre... ...proclamando la misericordia del Padre... ...en favor de todos aquellos que necesitan... ...queridos hermanos... ...proclamar la misericordia del Padre al mundo es justamente ahora ser se, como este pastor que busca la oveja perdida, ser como esa mujer que enciende una lámpara y que va a buscar la monedita que se había perdido. Nosotros, en otro evangelio, San Mateo nos recuerda, somos la sal y la luz del mundo, o en el mundo. Entonces, cuando nosotros proclamamos la misericordia, o vivimos la misericordia, la consecuencia de, de esto es justamente atraer a otros a esta experiencia y proclamamos la misericordia. Queridos hermanos, pidamos a la Santísima Virgen María que nos ayude a ser ovejas, a ser ovejas, que muchas veces nos perdemos, nos alejamos del rebaño, pero que sintamos la alegría de ser encontrado o encontrada y que esa alegría... Nos cambia la vida y podamos proclamar con nuestras actitudes, nuestras palabras, la misericordia del Padre. Que así sea. Queridos hermanos, en respuesta a la palabra del Señor, profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor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 desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. creí en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, en el altar del Señor pongamos todas nuestras intenciones para esta semana que empezamos hoy, por este día, por este domingo, por nuestra vida y por todos aquellos que nos han pedido oraciones. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren, Hacemos el vino y el pan En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Santa Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio. Para la alabanza, alabanza y, gloria y gloria de su nombre, nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escucha nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.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 tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador, el Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y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 A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Elevemos nuestra plegaria al corazón de Dios diciendo, Padre nuestro, nuestro que, estás que estás en el, el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre, venga, venga a nosotros, nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, cielo. Danos hoy, hoy nuestro pan de, pan de cada día, día. perdona, perdona nuestras, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que, que nos, ofenden, nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos, del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado.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 Sí, el Señor, yo soy el buen pastor conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo, yo no soy digno de que entres, que entres en, en mi casa, casa ah. pero, pero una, una palabra, palabra tuya bastará para sanar. sanarme. Que el cuerpo y la sangre de sí. nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna.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 song. Rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo, para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de pedir la bendición, pidamos la intercesión de la Virgen Santísima, Nuestra Señora del Lourdes. Hoy celebramos la jornada de peregrinación al santuario. Y bueno se invita a todos a rezar a la Virgen Santísima. Y les recuerdo, con gracia de Dios, la instrucción ya está abierta y podemos peregrinar para el santuario. Recemos a la Santísima Virgen que nos bendiga en esta semana y que nos proteja. Dios te salve gracias, María, llena gracias, eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, María, Madre de Dios, Dios ruega, ruega por, por nosotros, nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, que tengan un bendecido domingo. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. la contemplaré la